Aún frente a los desafíos que identificaron al año pasado como lo fue la invasión en Ucrania y su disrupción en el mercado de los granos, la industria global del alimento balanceado se mantuvo resiliente con una producción relativamente estable de algo poco mayor a las 1.266 millones de toneladas, esto de acuerdo con las perspectivas anuales del sector agroalimentario de Oltec. El sector pecuario ha sido siempre muy resiliente y, y yo creo que ha sido resiliente porque es sin duda el sector más importante es, es el que alimenta al mundo. Estamos hablando ahí de una recompilación de datos de 28.000 plantas de alimentos en todo el mundo, con personas y comunicando qué está pasando en cada región, en cada ciudad, en cada planta y cada empresa. La encuesta realizada por Oltec indicó que el volumen generado significó una caída interanual de menos del 1%, esto debido a que 60% de las naciones lograron alcanzar sus proyecciones al cierre del año. Ya en 2021 hubo fuerzas ¿no? muy importantes, fuerzas inflacionarias en los precios de, de, de los productos básicos agrícolas. En 2021 China importó 28 30 millones de toneladas de, de maíz, imaginemos esto Cómo afectaba la demanda de grano y cómo afectaba también al precio. Yo creo que esa esa esa salida de la pandemia y de repente esa guerra de la Ucrania todo junto se formó tres años donde nosotros tuvimos que aprender como industria a decir que tenemos que ser más rentables. De hecho, al finalizar 2022 la mitad de las principales productoras cifraron un aumento, entre ellos México, que mantuvo el quinto lugar en el top global, finalizando el año con un alza de 1.1%. Estamos hablando de Brasil, un volumen inmenso, México y Chile. O sea, son los tres países que básicamente hicieron el crecimiento de Latinoamérica. México ha crecido más en porcentaje de producción que Brasil. Las inversiones fueron mayores en México. Les puedo decir que la fuerza Agrícola de México es la más comprometida en ser sostenible, en ser orgánica, en ser natural y traer una cadena de suministro limpia, sin contaminaciones. Los expertos de Oltec destacaron que el desarrollo de la industria del alimento balanceado es primordial toda vez que esto se traduce en un mayor suministro de proteína animal para todo el mundo. Además hay una alta demanda de carne en los países, especialmente en los países de Asia. Y pues obviamente es, es otro incentivo para los ganaderos, sobre todo para los ganaderos. No importa qué especie está trabajando dentro de la industria. Importa que nosotros hoy estamos produciendo una carne, un huevo, una leche que es mexicana y va a ser reconocida. Por el momento cada vez pues, somos más gente ¿sí? en el planeta y cada vez comemos más proteínas. Es decir, somos más y comemos más. ¿no? Entonces alguien tiene que alimentar al planeta. Exactamente eso nos lleva a pensar que la producción no solamente crece, pero la producción tiene una visión de dónde quiere llegar. Finalmente, tanto Bianca Martins como Henry Cole coincidieron en que el rumbo que está tomando la producción agroalimentaria a nivel mundial es hacia esquemas sostenibles que permitan continuar con el abasto para una población que se mantiene creciente, pero que esto comience además a ser rentable y que deje huella en las cosas positivas que se están logrando. ¿Cómo podemos hacer con que la sustentabilidad entre dentro de un proceso de rentabilidad del negocio? Dejamos de hablar de sustentabilidad como una palabra que no, no la tocamos. Hay que pensar en las acciones restaurativas, las acciones reparadoras, las acciones regenerativas, porque siento que esa va a ser la única forma, la única manera que nuestra industria pueda seguir alimentando al planeta.